qué tal amigos, esta vez le vamos a quitar la cuenta Google a un Galaxy S8 Sirve para el S8 Plus también, el S9, S9 Plus Ojo que chequen cuando se sube el video Porque pasa el tiempo y normalmente pues van saliendo parches de seguridad nuevos Y pues, algunas veces ya no se pueden desbloquear de esta misma manera Necesitamos una tarjeta así ponemos activamos Talback. Eh, este modo pues ya saben que se activa poniéndole los dos dedos aquí los dejas presionados hasta que se activa yo pues ya, ya lo tengo activado nada más este nada más ahorita a mí se me activa ya de esta manera con volumen más y, y presionando power Asistente de configuración de Samsung Aquí, estando aquí Nos vamos a llamadas de emergencia Llamada de emergencia Y vamos a marcar 9, 9, 9 11 1, 1, La primera vez que marquen aquí eh, Prácticamente los va a mandar a, a volar, se va a cortar la llamada Tienen que volver a llamar Nuevamente llamar, Yo ya lo hice Por eso no me va Aquí vamos a presionar este Uno, uno, uno. Llamar vamos a presionar donde dice añadir red presionamos rápidamente y nos va a mandar aquí aquí ya podemos desactivar TALVAC de qué manera, con volumen más y power De voz Solamente tienen que presionar una vez rápido. Por eso no me dejaba desactivarlo. Este, estando aquí, nos vamos a contactos, crear contacto y aquí este le ponen el nombre que ustedes quieran. Y nos vamos a ver más. Y en dirección web ponemos google.com. Vamos a guardar. Y en este como tipo mundito, seleccionamos aquí, y como vean, pues nos manda aquí a, a Google. Aquí vamos a darle a los tres puntos, y nos vamos a ir a abrir en Internet Samsung. Y aquí le damos pues, cancelar o recordar luego. A los que no les deja abrir de esta manera, porque hay diferentes diferentes parches en lugar de poner google.com donde decía añadir web le van a poner youtube www.youtube.com les va a abrir youtube y ahí este estando en youtube le van a dar en donde es como igual los tres puntos y se van a ir a política de privacidad o términos de con, términos y condiciones algo así dice el chiste que los va a mandar al navegador samsung que es donde estamos aquí Instalamos Apex Launcher y vamos a descargar también, vamos a escribir remote. Si ven gcm, gsm edge apk así, metemos en el primer enlace, igual lo vamos a descargar, aquí nos vamos a ir a favoritos, pónganle cancelar vamos a historial, historial de descarga y aquí creo todavía no se descargan al parecer ah ya, ya está descargado, vamos a instalar primero Apex, la Apex Launcher activamos la los orígenes desconocidos, por así decirlo abrimos No, no le den prueba gratis porque los va a mandar otro enlace y no nos interesa eso ahorita vamos a ir a aplicaciones ajustes bloqueo y seguridad ahí voy le presiona algo bueno bloqueo y seguridad seguimos nos vamos a otros ajustes de seguridad aplicación administración de dispositivos bueno vamos a desactivar este y de aquí nos vamos a ir a aplicaciones y vamos a buscar Google Play Store y Google Play Service algunas veces este viene como servicios de Google Play por si no les aparece así desactivamos, desactivamos Google Play Store, regresamos hasta atrás y nos vamos a Internet de Samsung nuevamente favoritos otra vez historial historial de descargas y ahora vamos a instalar remote finalizado aquí es importante pues hay que volver a instalar Apex Launcher porque si nos regresamos hacia atrás nos va a regresar hasta el menú de del todo, aquí todo lo que vimos al principio entonces podemos volver a instalar este sin ningún problema. Nuevamente abrimos. Y nuevamente nos vamos a ajustes. Ahorita ya, ya instalado el remote. Nos vamos a ir a. Nube no y cuentas. Cuentas. Y añadimos dimos una cuenta Google. Ponen la suya. Voy a, a pausar un momento el video. Para ponerla. O lo voy a bajar mejor. Así nada más para que no se vea. Ponemos la... De esta damos siguiente, ponemos contraseña. Y damos siguiente. Le dan le van a decir que le da la bienvenida y le dan en... Bueno, ya se volvió a ver mi correo otra vez en aceptar aquí no no le pongan volver a abrir la aplicación presionen aquí abajo o aquí atrás ya tenemos nuestra cuenta puesta y ahora vamos a ir a aplicaciones nuevamente todas las aplicaciones desactivadas y activamos play service y play store los únicamente los que desactivamos aquí es importante que salgamos de, de aplicaciones hacia atrás porque si no no se guarda la configuración y no nos sirve de nada lo que hicimos. Damos reiniciar. Prefiero hacer el video sin, sin pausas para que vean que es real. Que funciona. Les repito, a, a, hay tres tipos de versiones en estos. Este por ejemplo te deja abrir desde que le pones guardar de el contacto. Le pones google.com. En caso de que no te deje puedes poner youtube.com y por ahí te va a decir pruebe le das pruebe y te va a mandar a YouTube en YouTube te metes a política de privacidad y te va a mandar al navegador es exactamente lo mismo pero es, la, es una manera diferente de, de acceder al navegador aquí ya vemos que inició y vamos a iniciarlo aceptar todo ya vieron que dice cuenta agregada, ahora nada más este, no restaura, no gracias, emitir igual, supongo que todos estos pasos ya se lo saben, pero igual los dejo para que vean que que funciona. Y le vamos a dar omitir, finalizar y ya inició. Aquí podemos ver esto de acá arriba: este error que, que se genera. Se, pues lo arreglamos fácil: nos vamos a ajustes hasta abajo nuevamente y restablecemos. Aquí tiene la, la cuenta que le pusimos nosotros. Y ya, se restablece de fábrica y tenemos ahora sí que el teléfono como nuevo. Aquí ya nada más es de que inicie y lo volvemos a iniciar. Hace un poco más largo el video, pero de todas maneras lo dejo para que vean que funciona. Oh, yeah. Bueno, aquí ya nada más es esperar a que se restablezca de fábrica. Ya restableciéndose de fábrica, solo lo iniciamos nor normal y ya tenemos nuestro teléfono desbloqueado.